Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos y hoy hablaremos de un tema muy importante, como, bueno, como todos los temas de los que hablo según yo pero vamos a hablar de un fragmento del libro Meditaciones de Marco Aurelio que a mí me llamó muchísimo la atención en su momento y que lo volví a leer y tomó incluso mucho más sentido en la actualidad para quienes no lo sepan, Marco Aurelio, además de haber sido un emperador de, de Roma, también fue filósofo y escritor. Formó parte fundamental del estoicismo romano. Y uno de los grandes libros del estoicismo es precisamente Meditaciones, escrito por Marco Aurelio. Un libro que a mí en particular me ha servido muchísimo para ver las cosas de una perspectiva diferente. De una mejor manera, de una manera muchísimo más asertiva y que puedo aplicar en mi día a día. En esta sección, Marco Aurelio habla de lo que aprendió de su padre. Una figura que es muy importante para la vida de cualquier ser humano, la figura paterna. Y bueno, vamos a comenzar con el texto. De mi padre aprendí la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas, el no van a gloriarse con los honores aparentes, el amor al trabajo y la perseverancia, el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad. El distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito. La experiencia para distinguir cuando es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuando hay que relajarse. La sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no le acompañaran necesariamente sus desplazamientos. Antes bien, quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad le encontraban siempre igual. El examen minucioso en las deliberaciones y la tenacidad, sin eludir a la indagación, satisfecho con las primeras impresiones. El celo por conservar a los amigos, sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento. La autosuficiencia en todo y la serenidad. Esta sección me agrada porque hace alusión a las relaciones personales, a la capacidad de mantener una amistad sin el contacto constante. Y es algo que yo aplico muchísimo en mi vida sin siquiera haberlo notado. Es decir, tengo amigos a los cuales no veo, por razones ajenas a mí, desde hace años. Y aún así cuando logramos conversar, ya sea por, por llamada, por Whatsapp, por mensaje, como sea, es como si el tiempo nunca hubiese pasado. Y que si en algún momento yo no estuve para ellos o ellos no estuvieron para mí, entendemos mutuamente que por circunstancias de la vida a veces simplemente no podemos estar. Pero el cariño y el amor siempre está allí, siempre está presente, sin importar que llevemos años sin vernos o incluso meses sin conversar. Luego continúa. De mi padre aprendí la previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas, la represión de las aclamaciones y de toda adulación dirigida a su persona, el velar constantemente por las necesidades del imperio, la administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas maneras, ningún temor supersticioso respecto a los dioses, ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agasajos o lisonjas al pueblo, por el contrario, sobriedad en todo y firmeza, ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador. Acá hace un tanto más referencia a la responsabilidad de administrar, no solamente dinero, sino también el tipo de relaciones que se tienen con los demás. El no dejarse llevar por los deseos más estúpidos del mundo, como por ejemplo el tener que estar en constantes fiestas, en, en querer conquistar a los demás con regalos, el querer, mediante el pan y circo, como habitualmente hacemos referencia, llegar a la gente de esa manera. Y al mismo tiempo el comprender que la crítica forma parte cotidiana de la vida y que forma parte de nosotros mismos y que a través de la crítica bien hecha podemos mejorar como individuos. Y por ejemplo, esa buena crítica ha hecho que yo mejore considerablemente en la manera en que yo creo contenido para YouTube. Eh, ya sea en la manera en que narro las cosas, ya sea en el tipo de contenido que ofrezco, porque ciertamente al comienzo yo era bastante robótico al momento de hablar, pero supongo que es parte del proceso de aprendizaje. Pero muchísimas personas me hacían notar eso y también cuando hacía el análisis de una película, mira esto no es tanto un análisis sino más bien un resumen, pues yo comencé a indagar más en mí mismo y en estas obras para ofrecer cosas de mayor calidad, de mayor, mayor introspección. Y esto es increíble, es increíble cómo Marco Aurelio logra plasmar las cuestiones más básicas, más elementales de la vida en tan poco texto. Luego sigue, de mi padre aprendí el uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil y la fortuna se los había disparado en abundancia, sin orgullo y a la vez sin pretexto, de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía, pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban. El hecho de que nadie hubiese podido tacharla de sofista, bufón o pedante, por el contrario, era tenido por hombre maduro, completo, inaccesible a la adulación, capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos. Además, el aprecio por quienes filosofan de verdad, sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos. Más todavía, su trato afable y de buen humor, pero no en exceso. Esta es una de las cosas favoritas, o es una de mis cosas favoritas respecto a Marco Aurelio es que él era un hombre adinerado, su familia era una familia adinerada, por algo llegó a ser emperador también. Gente que formó parte de la vida política, que tenía sus privilegios como patricios. Sin embargo, abogaba por una vida austera. Una vida de sencillez y que no es que negaba la riqueza o que decía que la riqueza es mala, sino que si la tienes bien y si no la tienes, pues también puedes vivir. Lo, lo importante es desligarse emocionalmente de los bienes del dinero. Porque tú al desligarte del dinero comienzas a ser un ser humano realmente. Porque no estás pensando que la gente te quiere por el dinero o que no te quiere por el dinero, sino que tú exploras realmente el tipo de relaciones que tienes. Y al mismo tiempo, este tema de las adulaciones es muy interesante porque yo estoy completamente seguro que todos conocemos a alguien a quien le encanta recibir halagos constantemente. Y si no recibe halagos constantemente, se derrumba porque vive a través de ello. Y yo creo que ese tipo de cosas son de personas que son emocionalmente inmaduras necesitan la aprobación constante de los demás para poder existir, para poder ser ellos mismos. O realmente corrijo esa parte no para ser ellos mismos, sino para vivir mediante una fachada y creer que son ellos mismos. Luego continúa. De mi padre aprendí la facilidad de expresión, el conocimiento de la historia, de las leyes, de las costumbres o de cualquier otra materia su ahínco en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia, procediendo en todo según las tradiciones ancestrales, pero procurando no hacer ostentación ni siquiera de esto, de velar por dichas tradiciones. Además, no era propicio a desplazarse ni a agitarse fácilmente, sino que gustaba de permanecer en los mismos lugares y ocupaciones. E inmediatamente, después de los agudos dolores de cabeza, rejuvenecido y en plenas facultades, se entregaba a las tareas habituales. Este tema que toca acá es algo muy tocado por el psicólogo clínico Jordan Peterson. La rutina, el establecerse un patrón, llevar un orden en la vida y al mismo tiempo el también entender las tradiciones de nuestra vida, de nuestro mundo y de nuestras familias. Claramente también no podemos abusar de esas tradiciones porque te dicen, ok... Mi padre defendía el conservar las tradiciones, pero no era obsesivo con esto. Y por eso es que las tradiciones a lo largo de los años siempre terminan cambiando, siempre terminan adaptándose a las nuevas generaciones. La Navidad de nosotros, la gente que va, no sé, desde los 20 hasta los 30 años, no es percibida de la misma manera como la percibían nuestros padres o abuelos. Tiene componentes diferentes, tiene... Una concepción diferente de verlas ya no es tan religiosa, sino es más bien una época del año en la cual simplemente nos reunimos con la familia, sin tanta religiosidad por el medio. Y también el establecimiento de una rutina ayuda a una persona a guiarse. Ciertamente cuando se abusa de la rutina, la vida se vuelve aburrida, pero cuando la estableces correctamente... Tienes un orden, tienen, tienes un camino a seguir y el tiempo te alcanza para todo. Hay un problema fundamental y es que precisamente las personas consideran que la rutina te enmarca o te encapsula en cosas que vas a hacer toda tu vida y a todo momento. Cuando no es así, cuando tú estableces una rutina, cuando tú estableces un patrón de comportamiento ya sea a nivel laboral, de, de cuestiones del hogar, de, de salir con tu familia, etcétera, etcétera. Tú entiendes en qué momento tienes que hacer las cosas y al mismo tiempo tienes el suficiente tiempo libre también. Porque la parte de, de crear una rutina es también abrirte un espacio para el tiempo libre. Y por otro lado, el valor del conocimiento, el querer aprender sobre diferentes temas. No necesariamente tienes que convertirte en un especialista, en no sé, en historia, o estudiar de manera como carrera, Derecho, sino el entender las cosas al menos a nivel básico. Y eso es algo que yo también intento dar en mi canal de YouTube, el despertar la curiosidad de la gente sobre temas. Yo sé que en muchas ocasiones los videos que hago sobre teoría política o sobre historia tienden a ser relativamente superficiales, pero no porque yo no quiero enseñar más allá o porque yo sea un imbécil. <risa> sino porque quiero contar lo superficial, lo que sea más llamativo, precisamente para despertar la curiosidad en la gente y que ellos investiguen por su propia cuenta. Cuando tú intentas incitar a la gente a aprender sobre historia, sobre teoría política, tú no tienes que escupirle el libro con los libros que contienen esas ideologías o esa historia en la cara. Porque se van a aburrir. A nadie le interesan un montón de fechas cuando apenas está aprendiendo. Le interesan son los hechos. Después se van aprendiendo las fechas sin siquiera querer aprendérselas. Es algo que se te queda en tu cabeza. Y por último, Marco Aurelio dice, De mi padre aprendí su sagacidad y mesura en la celebración de fiestas, en la construcción de obras públicas, en las asignaciones y en otras cosas semejantes. Es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse sin tener en cuenta la aprobación popular a las obras realizadas. Ni baños a destiempo, ni amor a la construcción de casas, ni preocupación por las comidas, ni por las telas, ni por el color de los vestidos, ni por el buen aspecto de sus servidores. El vestido que llevaba procedía de su casa de campo en Glorio, y en la mayoría de sus enseres de la que tenía en Lanubio. Y todo su carácter era así, no fue ni cruel, ni osco, ni duro, de manera que jamás se habría podido decir de él, pues este hombre ya aburre, sino que todo lo había calculado con exactitud, como si le sobrara el tiempo, sin turbación, sin desorden, con firmeza, concertadamente. Y encajaría bien en él lo que se recuerda de Sócrates, que era capaz de abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita a la mayor parte, mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos. Su vigor físico y su resistencia, y la sobriedad en ambos casos son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible, como mostró durante la enfermedad que le llevó a su muerte. Y esto es algo que creo que a nuestra generación le falla considerablemente. Y es el preocuparse por lo que realmente importa y tener un temperamento equilibrado en todo sentido. Es decir, nuestra gente en nuestro mundo... Últimamente se está entregando demasiado al hedonismo, a conseguir el placer confundiéndolo con estar bien, cuando son cosas totalmente diferentes. El también establecer un modo de vida que se ajuste a lo que tenemos. Muchas veces queremos vivir por encima de eso. Y que falta muchísimo criterio para entender que la vida es mucho más que celebraciones, mucho más que el tener cosas sino que también se basa en poder tomar decisiones coherentes con el tipo de vida que llevamos y que debemos también estar lo suficientemente claros para entender cómo llegar a un equilibrio en cuanto a nuestra personalidad, en cuanto a nuestras propias emociones. A veces tiende a ser bastante difícil porque la vida es así. La vida nos lleva a situaciones extremas en donde nuestras emociones también se van al extremo. Pero es importante dar un paso atrás y decir, tengo que recuperarme de esto. Y me quedo también con esta frase final. Su vigor físico y su resistencia y la sobriedad en ambos casos son propiedades de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible, como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte. Incluso en los escenarios más extremos, tenemos que conservar la calma. De otra manera, los demás se van a colapsar. Vuelvo a traer a Jordan Peterson. ¿Qué pasa cuando un familiar muere? ¿Qué debemos hacer nosotros en una circunstancia como esta? Pues dejar de actuar como una víctima. Incluso aunque seas una víctima, es dejar de actuarlo y convertirte en la persona fuerte del velorio, para que así los demás se apoyen en ti. Que tú seas quien organice el funeral en lugar de estar en una esquina llorando y esperando que alguien te salve. Y bueno, mis amigos, eso es todo por este video. Este fragmento de este libro me gustó muchísimo porque en gran medida evidentemente me recordó a mi padre. Y muchas de esas descripciones se ajustan a lo que él era y que... Uno de los grandes problemas de Latinoamérica, por ejemplo, y también de la comunidad negra en los Estados Unidos, es esa ausencia de la figura paterna. Cómo esta ausencia hace que se creen problemas de cualquier índole, sobre todo a nivel de violencia. Porque la figura paterna, dentro de un entorno familiar, sirve precisamente como un regulador de, de la violencia. Cuando esa figura está ausente, el entorno familiar tiende a colapsar porque carece de esa fuerza de regulación. Pero de la importancia de la figura paterna vamos a conversar en otro video. Uno que tengo planificado desde hace tiempo pero que no me ha dado tiempo de desarrollar. Y voy a utilizar una película que se llama A Bronx Tale en donde salen dos figuras masculinas muy importantes y que ejercen el rol de figura paterna sobre el personaje principal. Pero bueno, eso es todo por hoy mis buenos amigos. Si les gustó el video recuerden comentar, darle like